El director del Comando noreste de la Policía Nacional General Olivense Minaya dijo en el transcurso de hoy y mañana la uniformada se mantendrá atenta a eventualidades a raíz del paro anunciado por los transportistas en esta ciudad, originado tras el apresamiento de uno de sus choferes. Gracias a Dios, que está, como ellos dijeron, que era, era un paro pacífico, normal. Y hasta mientras ellos se mantengan así, nosotros también estamos en la misma actitud. Somos... Nosotros somos grandes amigos del sindicato, principalmente Villa, un gran colaborador de la policía. Y que se mantenga así en apoyo a su, a su chofer. Nosotros estamos en apoyo a nuestro oficial. Para este martes que será cuando se conozca la medida de coerción contra José Manuel Cáceres, Olivense dijo que garantizará la seguridad en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Se tomarán la medida de lugar, igual. No, de darle protección total a. Al, Ayunta, al, al Palacio de Justicia para que no pase lo que ha pasado anteriormente, que es lo más importante. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.